Llevo trabajando realmente como teleoperadora 13 años. Siempre he tenido contratos parciales, siempre he tenido contratos temporales. El sector en el que trabajo es el contact center, es un sector que está altamente feminizado. Más del 80% somos mujeres y eso hace que tengamos contratos con salarios muy por debajo de, de un salario normal, eh, salarios por debajo de los 800 euros. Eh, además unos horarios que no nos permiten conciliar, por lo cual a costa de nuestro salario también tenemos que reducir jornadas y, y eso precariza aún más nuestra, nuestra situación. Eh, yo he tenido el contrato que más, más tiempo ha durado, han sido seis años y de, lo, de ellos los cuatro primeros un contrato de obra y servicio. No he tenido el indefinido hasta mucho después. Cuando empecé eh, era aún peor porque tenía contratos de ETT, contratos de un mes, dos meses y... Y encima con la situación de, de las ETTs, que teníamos los, la, no teníamos vacaciones, descuentos por todo, no bueno, teníamos apenas derechos, entonces era aún más, más complicada la situación. El problema del telemarketing sobre todo es el que pasan los años y no obtenemos un convenio digno que nos permita unas condiciones justas. Todo lo contrario, año tras año alargamos la negociación y finalmente los sindicatos que firman estos convenios lo que logran es unas subidas mínimas, ridículas, y no consiguen condiciones que nos, que nos den una, una estabilidad y, y que nos permitan vivir decentemente Aunque parezca mentira, el contact center ha sido muy afectado por la pandemia, no solamente porque nos han mandado a teletrabajar y, y en muchas empresas hemos tenido que asumir los medios y, y los gastos que nos ha supuesto el teletrabajo, sino porque también han existido empresas en las que eh, ...han estado abiertas al 100% porque decíamos que éramos trabajadores esenciales... Y, ...y nos hemos visto obligadas a ir a los centros de trabajo... Eh, ...con el riesgo que conlleva estar en un call center, poco ventilado... ...y el miedo a que tenga síntomas de muchas personas... ...de no cogerse la baja porque eso le suponía aún más reducción de sueldo... ...el miedo a que eso pudiera conllevar una represalia por parte del empresario... ...ha sido muy duro, ha sido muy duro la pandemia. No solamente tienen miedo a, a cogerse bajas sino alargar las bajas aunque se encuentren mal. En nuestro sector, eh, si te coges una baja, supone una pérdida de salario, y como he contado, es muy bajo ya, y, y la gente, por miedo, no solamente a perder ese dinero, eh, sino por miedo a la represión, les piden el alta, incluso estando malos, y por, pues eso, por, por intentar defender su puesto de trabajo y el poco ingreso que tienen sus familias. Yo conozco alguna empresa en la que algún trabajador eh, ha tenido que contar los días de la baja cuando cuando los despidos eran por asentismo. En mi empresa, de hecho, conozco muchas compañeras que han pedido el alta antes de tiempo, estando malas, por miedo a eso, a represalias por parte de, de mi empresa y que les pudiera suponer en un futuro un despido, una sanción o incluso un, un cambio de campaña, algo que les pudiera perjudicar a largo plazo. Las reformas laborales han conseguido que, que empresas... Eh, registren convenios de empresa que consiguen, muy por debajo de los convenios colectivos, eh, reducir los derechos de los trabajadores. Nos pasa, por ejemplo, con una empresa que es Martel, que es una empresa pirata, que lo que consigue es que ha conseguido registrar un convenio por debajo del contact center, a pesar de que su actividad es el telemarketing. Entonces, este tipo de abusos por parte de las empresas, amparados aparentemente por la ley, ...lo que consiguen es precarizar aún más un sector que ya de por sí es como es... ¿no? ...y esto es, es importante que, que se deroguen estas reformas... ...y que no se permitan ese tipo de piratería. Que se prometa durante tanto tiempo la derogación de, de la reforma laboral... ...y que finalmente nunca llegue es indignante. Eh, nos han prometido... ...hoy por hoy el despido eh, en este país es libre... ...y eso hace que mucha gente no esté indignada sino que viva con miedo el miedo a perder su trabajo el ingreso de sus familias entonces es muy duro se vive una sensación de miedo en la clase trabajadora eh, y en muchas otras se vive con indignación y con mucha rabia es muy importante estar afiliado y estar sindicado el, la unión y pertenecer a un grupo nos hace que como grupo seamos muchísimo más fuertes un trabajador que no esté sindicado eh, es, ...es muchísimo más vulnerable y está aislado... ...entonces eso hace que el empresario pueda abusar... ...y, y no pueda defender sus derechos como grupo. El camino es la lucha... ...que el camino para, para llegar a conseguir unas condiciones dignas... ...es luchando por nuestros derechos... ...y que no hay otra forma... ...que la forma de enfrentarse a estas condiciones... ...es como, como un grupo organizado... ...como trabajadores, como clase venera, como ...como trabajadores que sabemos... ...lo que es vivir en un sector precario con unas condiciones mínimas y que, y que tenemos que luchar, que es el único camino.